La Constitución Política de la República de Chile, su nombre oficial, fue promulgada el 25 de mayo de 1833 y rigió los destinos del país durante 91 años. Surgió como consecuencia del triunfo de los sectores conservadores en la Batalla de Ircay, ocurrida en las cercanías de Talca el 17 de abril de 1830. El presidente Joaquín Prieto al promulgarla resumió el propósito de la Carta Magna. Los constituyentes, despreciando teorías tan alucinadoras como impracticables, solo han fijado su atención para asegurar para siempre el orden y la tranquilidad pública", señaló. Ha sido la Constitución política que ha tenido más larga vigencia, aunque también sufrió diversas modificaciones, como en 1865, que una ley interpretativa dio una relativa libertad de culto. La de 1861, en que se prohíbe la reelección del presidente de la República la de 1874, en que se consagran nuevos derechos de asociación y reunión en un lugar público sin permiso previo, o la de 1888, en que se cambia el voto censitario por el voto universal masculino con el requisito de saber leer y escribir. La Constitución de 1833 estuvo vigente casi por un siglo y fue reemplazada en 1925.